Menciéndome tres agrupaciones que admiras y es por eso que estás en un grupo de heavy metal. Eh, yo este, empecé muy, muy pequeño a escuchar música por ejemplo en inglés, en Metallica, Guns N' Roses, etc. Pero me fui girando más al rock en, es, en español, específicamente de España, podría decirle Warcry, Cry, este, Zaratoga, Extravaganza. Me gusta mucho porque las voces de los, de los cantantes no son como no son muy raspadas, sino que son agudas, este, también me fui por otros en inglés como, que es como Camelot, eh, este Halloween y cuestiones de ese tipo de, de, de power metal que es un poquito más rápido este, y las, las voces son agudas, entonces cuando yo he hecho entré al en grupo no creí, cuando hice el casting, no creí que me fueran a escoger a mí, porque mi voz es tirando de soy barítono entonces es un poquito más alto de, de, de los voces regulares y se puede hay mucho juego de, de, de tonos y escalas que se pueden hacer pero era muy alto para el heavy metal en sí como como, como se tiene que el heavy metal es una voz roca, o sea, Sí, así es sí así se tiene como el paradigma y eh, alan cuando tres a alan raúl y, y daniel que es el, el, el baterista le este, dieron la oportunidad entonces a ellos les sonó bonito, y cuando ya nosotros hicimos esto, dijimos: Sí, Este Casado Nocturno no es un grupo gay normal y corriente, sino tiene algo diferente. Y hemos tratado de todos hacer la sincronía para que se diferencie a las demás bandas. ¿Qué les dirías a las nuevas generaciones o a, las, eh, a, la, a los jóvenes? Eh, que no han escuchado cazador nocturno que tienen un concepto diferente del heavy metal